¡Hola! Soy Belén Capelo. espero que estés muy muy bien. Hoy te voy a mostrar un mini tutorial de cómo editar una foto con un estilo vintage con Photoshop en muy poco tiempo. Espero que te guste y que te sirva mucho. Bueno, voy a editar esta foto, es una foto que me saqué hace unos meses, que me sacaron. Lo primero que voy a hacer es seleccionando Comando J. En esta capa lo primero que voy a hacer es modificar un poco la luz, la exposición, el color, etcétera. Así que bueno, eso es algo un poco más personal. Eh, yo lo que suelo hacer es primero ir a Ajustes, Brillo y Contraste. Fijarme si puedo cambiarle algo del contraste y del brillo. Eh, comando V para ir al equilibrio de color. Acá suelo darle el tono que quiero para la foto. También bueno pues pueden ir a tono y saturación, yo suelo, yo suelo usar en Photoshop, si edito desde Photoshop, color, equilibrio de color, iluminación, contraste, lo hago tono y saturación, equilibrio de color, iluminación contraste. O sea, es lo único que suelo tocar. No siempre, también me gusta variar, ir probando cosas nuevas. Bueno, tiene un efecto de grano, no porque yo se lo agregué, sino porque la foto la sacamos con muy poca luz y tuvimos que subir mucho el erizo. Entonces la foto quedó con muy poco, con mucha, con mucho grano de base. Igual me gusta, me gusta como le haga un estilo vintage lindo. Lo que hago ahora es voy a Finder. Yo tengo en mi disco duro una carpeta que se llama Overlays Photos, donde yo tengo mis texturas de grano, texturas de polaroid, de papel roto, etc. Tengo muchas texturas distintas. Lo primero que suelo hacer es ir a los granos Film Dust Textures y ir buscando. Tengo muchos distintos. Me gusta ir buscando eh, y elegir cuál es el que me gusta. Por ejemplo, este me gusta. lo agrando a la imagen se tiene que pasar un poquito no pasa nada y voy a eh, opacidades y pongo o aclarar trama, este, este me gusta y le voy a bajar un poco la opacidad para que no quede tan fuerte y que resalte más que la foto, eso no me gusta después lo que voy a hacer es eh, voy a ir a la misma carpeta de, text, de overlays de fotos y voy a ir a papel papel lo que tengo es como distintas texturas de papeles rotos, arrugados doblados cambio la, or la orientación desde ahí el ángulo de la foto agrando hasta que me cubra todo y vuelvo un poquito ahí abajo y voy a hacer lo mismo que hice recién Voy a poner trama. Ponen porque quiero que esto me quede. No, esto un poco más acá. Miren lo que voy a hacer. Esto me queda un poco chico. Voy a hacer esto. Yo quiero que justo esto que está acá medio como doblado me quede ahí. Entonces voy a comando C, comando B, copio-pego, comando T para acomodar la imagen. y pongo eso ahí estos dos, los selecciono combino vuelvo a poner trama y le voy a bajar un poco la opacidad bueno, ahí ven que el efecto, que la foto cambió muchísimo o sea, sin con para mí es tremendo el cambio lo único capaz, les voy a bajar un poco más la intensidad y a esto voy a ver si le puedo generar algo para que sea un poco más capaz, un poco más de brillo. Ahí, para que se vea un poco más la imagen de fondo. Y esto, papá, 55. Ahí me copa, me gusta mucho. Y bueno, y así me quedó la foto. Eh, es muy básico, o sea, yo les voy a dejar para que ustedes se puedan descargar estos dos filtros este papel y este grano porque están buenísimos la verdad, tienen buena calidad así que les voy a dar un regalito eh, dos overlays super lindos para que puedan hacer estos efectos que son super fáciles de hacer o sea no es no es más nada que subirlo a photoshop y cambiarle las opacidades y después también bueno y agrandar la imagen a la pantalla pero nada nuevo y después se exportan y tienen su bella imagen Espero que te haya servido mucho este tutorial. No duden en comentarme preguntándome o hablarme por privado por Instagram. Voy a dejar mi Instagram acá abajo, entonces cualquier duda que tengan y quieran preguntar por privado lo pueden hacer. Voy a estar feliz de responder. Y cualquier otro tutorial que quieran que haga de algún truco para hacer efectos, para editar fotos, lo que sea, me preguntan y yo feliz lo hago. Si querés darle like me ayudas un montón. Y si tenés ganas de ver más videos como este y otras ramas de la fotografía barra video más, suscríbete a mi canal y pon la campanita para no olvidarte de ninguno de mis videos.